En pocos pasos crearemos una textura de madera dentro de Photoshop. En el panel de muestra elegiremos un color café a gusto, luego lo llenaremos presionando el atajo teclado Alt Delete. después nos iremos a Filtro, Ruido y añadiremos un ruido. Los valores pueden jugar entre 20, 30 y 40, nosotros vamos a dejarlos en 20, Gaussiano, monocromático y clic en OK. Una vez generada esta textura, Procederemos a irnos a filtro de nuevo, desenfoque y vamos a poner este que dice desenfoque de movimiento. Nos aseguraremos que la distancia sea a 2000, daremos clic en OK. Ya casi lo tenemos. El siguiente paso es crear ese vetiado dentro de la textura. Para ello nos vamos al menú de marco rectangular y en el calado vamos a poner unos 15 píxeles de desenfoque. Con clic y arrastrar generaremos un área. Si gustan la pueden mover un poco más. Procederemos a aplicar un filtro de distorsión que se llama onda que queda muy bien. Sin mover los datos que están ahí, daremos clic en OK. Podemos mover la selección hasta donde nosotros querramos. Procederemos a repetir de nuevo el filtro las veces que sean necesarias. Nosotros lo vamos a hacer cuatro veces. Ahora deseleccionaremos esta parte y para que quede mejor le pondremos un ruido al final muy pequeño de unos 4 o 5 píxeles. Con esto y con clic en OK hemos logrado el efecto que queríamos.